Hola Nomita, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo, ¿Cómo te va? la gente? ¿Dónde estamos? En el Edelweiss. ¿Qué es el Edelweiss? Un restaurante que queda en libertad entre Corrientes y La Valle. Tiene algo que ver con esta historia. Tiene ¿no? algo que ver con nuestra historia, ese señor. Ah, sí. ¿Querés sí, ver sí. algo que te va a gustar mucho? Dale. Dale, vení conmigo, vamos. Nomi, ¿qué estás viendo acá? Ah, uh, Mirá. Qué Aprovechamos entonces para invitar a la gente, ¿a dónde? Al Museo del Libro de la Lengua, el martes 9 de agosto, que vamos a presentar Carmina Marina de Montserrat ¿Con qué otro libro? Junto con la mayor astucia del demonio, que sí. lo va a presentar Pablo Di Marco y León solo. ¿Y quién va a presentar y, el Carmen Marina? El Carmina Marina voy a presentar yo. A ver, a dos el... pulgares. Tiene yo. dos pulgares, un beso rostro y se llama... No me pensé. Bueno, amigos, la hacemos con todo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección Chivo. No dejen de venir, así nos conocemos en persona todos. Dos libros presento entonces, Carmina Marina y... La mayor astucia del demonio. Que es un libro de cuentos de terror, pero muy, pero muy, pero muy rejodidos, ¿eh? Hasta pronto, nos vemos. con todo. ¡Chau!